Muy buenas, soy Ray y bienvenidos al canal que graba vídeos que pegaban más varias semanas antes Bueno, antes de empezar, ya estoy bien de la garganta Me ha durado poco el, el problema que tenía Pero ya, ya estoy bien completamente, o eso creo Así que, pues nada, pues aquí estoy <ríe> Bueno, la idea de este vídeo la tenía pensada desde hace meses desde antes de que se anunciara la edición de Switch. Pero una vez que se anunció pensé que sería mejor una vez el juego saliera a la venta. Pero entre los exámenes y otras cosas pues se me pasó completamente. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Hoy os traigo la que fue mi experiencia con Undertale. Y la verdad es que tenía esta sección muy dejada. El último vídeo fue en mayo. Pero ahora he visto la ocasión perfecta para volver a traerla. Todos conoceréis Undertale. Por un motivo u otro, este juego es muy conocido. Yo os voy a dar mi punto de vista del juego y cómo lo disfruté. ¿O no? Yo. Si algo caracteriza a Undertale es su punto de vista diferente. Algo que pocas veces se ha visto en un juego la posibilidad de tomar una ruta pacifista, pudiendo acabar el juego sin acabar con un solo enemigo, contando a los jefes a base de hablar y amistarse con ellos. Pero por supuesto hay otras dos rutas más, la genocida, lo opuesto completamente, y la neutral, una mezcla de ambas. Al momento de jugarlo decidí probar la ruta pacifista, el gran atractivo del juego, y una vez la acabara, probar la genocida. Así fui conociendo a todos los personajes, Toriel, Sans, Papyrus, Ondine, Alphys, Ashworth... Personajes muy carismáticos, de hecho tan carismáticos que, aunque no lo quieras, acabarás cogiéndoles cariño. A todos, a unos más y a otros menos, pero lo harás. En cuanto a las mecánicas, me parecen también bastante novedosas. Si bien la mayoría de RPGs tienen ataques que te dan y solo se esquivan con un poco de suerte, aquí cuenta tu habilidad. Cada enemigo tiene su forma de atacarte y deberás aprenderte esos patrones para esquivar sus ataques. Y conforme avanzas en la historia aparecerán nuevas formas como tener que estar quieto o tener que moverte sí o sí y los alternarán obligándote a fijarte bien en los colores. Y esto me parece algo muy inteligente porque hace que incluso volviendo a luchar contra enemigos a los que ya hemos enfrentado, cada combate sea distinto y te haga estar pendiente, evitando la monotonía. El humor... ¿Qué decir del humor? El eh, que me gusta, el absurdo. Especialmente viniendo de Sans y Papyrus, el juego nos deja momentos muy divertidos y te lo hacen pasar muy bien momentos como el combate contra Metaton, la cita con Papyrus o con Undyne. La historia tiene su trasfondo, como la verdadera identidad de Flowey, que no diré, y todavía hay misterios sin descubrir y que generan mucha curiosidad, como Gaster, la historia completa del laboratorio y su conexión con Sans y Alphys. Sin embargo, y no va a ser todo bueno, esto es lo que más flaquea en el juego, a mi parecer, y es que si buscas un juego con una gran historia que te emocione, hay miles de historias gráficas que cumplen mejor con esta función, Precisamente los otros juegos de los que he hablado en esta sección. Y estamos hablando de un juego extremadamente lineal. El juego te fuerza siempre a ir en una dirección fija. A lo mejor no fija de dirección, pero siempre te, te llevan por un camino que es... O sea, pero siempre te llevan por un camino que es, está marcado y no hay una alternativa. Y aunque esto lo disimulan bastante bien durante el juego, os propongo lo siguiente. Una vez lleguéis al final del camino, volved al lecho de flores donde empieza el juego. Si sois demasiado vagos, os diré lo que os encontraréis, porque lo he probado yo. Un pasillo. Tal cual, un camino fijo sin apenas desvíos. Y los pocos que tiene, apenas tienen nada interesante y todas ellas sin salida. Evidentemente tampoco hay que darle mucha importancia a esto. Y un sistema que me gusta es el hacer el juego inteligente. El juego sabe perfectamente lo que haces en todo momento e interactúa contigo en consecuencia. Por ejemplo, en determinadas batallas, si pierdes al volver a la misma batalla, el diálogo cambiará recordándote que has perdido o que deberías rendirte. Los diálogos también serán distintos al iniciar una nueva ruta. Es decir, al iniciar una ruta genocida habrá referencias de una pasada ruta pacifista y viceversa. Y pienso que esto le da un gran trasfondo al juego, haciendo que pienses que hay consecuencias en tus poderes de reiniciar el juego y que deberías saber cómo utilizarlo. Y antes he dicho que no se debería de tener muy en cuenta este problema de historia, de linealidad, por llamarlo de una forma, linealidad, es el palabra que me acabo de inventar. Y es que Undertale es un juego indie producido por una sola persona, Toby Fox. Por eso la simpleza de los gráficos también, aunque también son preciosos al mismo tiempo. El juego está demasiado bien hecho para un equipo, si se puede llamar así, tan escaso. Y no puedo hablar de Undertale sin hablar de su música. Muchas pistas se repiten, algunas de forma evidente, otras de forma muchísimo más sutil, pero en definitiva se trata de una banda sonora grandiosa. Todas las pistas cumple bien su función, desde emocionarte en momentos tristes, como hacerte triste reír en momentos cómicos, contando también con el ambiente de cada escenario. Si tenéis una oportunidad, escuchadla, está completa en Youtube. Además, me estoy poniendo alguna que otra pista a tiempo. Y ahora voy a volver al comienzo. Al principio hablé de las diferentes rutas y cómo opté por la pacifista. Finalmente, no jugué nunca a la ruta genocida. Lo tenía pensado, pero finalmente no lo hice nunca. Y la principal razón reside en sus personajes. Como ya he dicho, todos ellos son muy carismáticos y les coge cariño. La ruta genocida te obliga a matar a todos y cada uno de ellos y no podía hacer algo así soy incapaz ya sé que no existen realmente pero soy demasiado emocional y soy incapaz de hacer algo así además al final el juego salto un Screamer y el juego sabrá para siempre que has hecho esa ruta incluso aunque reinicies el juego y te lo recordará continuamente y no quería pasar por eso sinceramente así que una vez que acabé la ruta pacifista Cerré el juego y no lo volví a tocar Algunas historias son mejores cuando llegan al final Así que esta mi experiencia con Se refiere solo a ruta pacifista y un poquito de la neutral Porque no basta con perdonar a todo el mundo en el juego Hay que hacer varias cosas más para que te salte la ruta pacifista Y yo vi los dos finales Vale, así que esta fue mi experiencia con la ruta pacifista de Undertale. Como ya he dicho, hace poco salió la versión de Switch, y pienso que tendríais que darle una oportunidad. Su tóxica fanbase ha hecho que el juego gane mucho odio, pero es un gran juego que se debe de tener en cuenta, simplemente ignorar a los fans. Y esta ha sido mi experiencia, y la tuya puede ser distinta. Pero sea como sea, construid vuestra propia experiencia. Si ya la habéis tenido, comentádmela, me encantaría saber lo que opináis. Recordad también que mañana subiré el noticiario semanal. Os espero allí. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.